Haz estas 10 cosas, y harás que un hombre no deje de buscarte y extrañarte. ¿Cuántas veces al día te preguntas cómo hacer para gustarle a esa persona que esté pensando en ti todo el tiempo y que te busque? En ocasiones cuando conocemos a alguien nos sentimos perdidos por la emoción del enamoramiento durante los primeros meses, y esa emoción va disminuyendo a medida que pasan más tiempo juntos. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunos aspectos para establecer un vínculo sólido con esa persona que te extrañó y que todo el tiempo quiera saber de ti. En este pequeño video voy a compartir contigo 10 consejos que te ayudarán a convertirte en aquella mujer que tanto él busca sin embargo quiero comentarte que este video, a pesar de que está hecho orientado para mujeres funciona de igual manera para hombres porque a decir verdad lo que sea que funcione para atraer a una persona también sirve para atraer a otra sin embargo es importante tener en cuenta esto cada consejo se debe hacer bajo la premisa de divertirte que el cortejo te guste que lo disfrutes y que lo disfrute la otra persona. Cabe indicar que lo que voy a compartir contigo no está hecho para que manipules o lastimes el corazón de una persona, sino está hecho para que la otra persona se sienta a gusto con tu presencia. Entiendo que tú eres una mujer maravillosa e increíble y lo único que tú necesitas es un empujoncito para realmente encantar a este chico. Encantar a esta chica. Siendo así, empecemos primer consejo no tengas miedo a ser independiente si tienes planes agendados y él te propone hacer algo de último momento no temas decirle que no él va a empezar a valorar el tiempo contigo e identificará que tienes otras prioridades y que él no es lo único importante en tu vida si después de esto no te busca para reprogramar el plan o invitarte a otra cosa no te preocupes no tiene el interés suficiente en ti y mereces a alguien que te haga sentir feliz ante este consejo es importante siempre ser partícipe de una relación constante que nos permita conectar con la otra persona últimamente se ha puesto muy de moda el competir por quien le interesa menos la conexión la relación y el romance esto no tiene que ser tu caso tú puedes ofrecer otro día que esté dentro de tu agenda si tú no estás interesado en él vas a adoptar una postura de no me interesa y no quiero otro día sin embargo no hay nada de malo en mostrar interés y ser independiente única y exclusivamente tienes que ofrecer otro día otra ocasión otra oportunidad segundo consejo no lo busques si siente que estás todo el tiempo pendiente de él se puede asfixiar y puede empezar a tener el efecto contrario de que huya de ti. Mantén la intriga en la relación y muéstrale que no es indispensable para ti. Si te mantienes en la duda y la queja, esa persona va a querer escapar. Si cambian los planes, manifiesta tu molestia de forma calmada y coméntale que la próxima vez deberá avisarte con más tiempo. Aprovecha este tiempo para ti y avanza en tus proyectos. Al final lo que importa realmente aquí es la forma como tú te comportes con él y cómo tú manifiestes la atracción que puedas estar sintiendo no hay nada de malo de sentir mucha atracción por un chico no hay nada de malo que estés totalmente embobada por él no es nada malo el problema viene en cómo tú das a conocer ese interés porque si lo das en grandes cantidades, desmesuradamente, lo puedes espantar. Si lo das en pequeñas dosis, también puede pasar lo mismo. La base acá es equilibrarte, no dar mucho, no dar poco, dar lo suficiente. Tercer consejo, que se sienta un poco celoso. Demuéstrale que en tu vida también hay personas importantes con las que puedes pasar tu tiempo. Sube fotos con estas personas que sepa que tienes otras relaciones significativas. Si tienes un mejor amigo o una mejor amiga y pasas más tiempo con estas personas puede que esta persona empiece a sentir celos. Aunque los celos no son un indicador de una relación sana, sí pueden ser una manifestación de que está interesado en ti o siente algo por ti. Los celos están muy bien porque de alguna manera estamos tratando la manera de hacer que él compita por la atención que tú tienes entre él y otro chico, otras amistades, otras personas. Por lo tanto, no tengas pena ni reparo en que él te vea con otras personas. Hasta que la relación no sea algo más asentado y más sólido, hasta que no hayan negociado de qué forma van a relacionarse. Tú estás en tu libertad de relacionarte con quien quieras. Cuarto consejo. Sé feliz. No condiciones tu felicidad a una persona. Invierte tu tiempo en cosas que te hagan sentir plena y feliz. Cuando estás contenta, atraes cosas positivas a tu vida. Muéstrale tu lado auténtico y tu originalidad. Que conozca tu niña interior y tu lado más puro. La felicidad es el estado emocional más cotizado. Cuando lo encontramos en otra persona literalmente les atraemos magnéticamente porque estamos dándoles nuestra energía, tu energía, la forma en como ésta se manifiesta en la vida de otra persona es lo que hace que esta persona quiera verte porque se siente bien contigo. Siempre hemos pensado y considerado que es el físico lo que importa pero la realidad es que hay una sinergia de cosas que funcionan y que se mueven alrededor de la atracción y que generan que una persona quiera o no estar contigo es como un gran crucigrama, como un gran rompecabezas que integra aspecto físico, belleza, pulcritud, carisma, forma de ser, forma de pensar, forma de comunicarte, forma de generar empatía con él. Son tantas cosas que al final lo crucial está en tu personalidad y la única manera de que esto sea algo divertido para ti es que seas feliz. Las relaciones de pareja, las interacciones, la seducción, debería ser un juego divertido y jamás una competencia, jamás una lucha por ver quién gana, sino que sencillamente tiene que ser algo que divierte, que atrae, que estimula, que trae plenitud. Si tú eres feliz, él querrá un poco de eso para sí. Quinto consejo, cuida tus redes sociales. Cuando discutas con esa persona, evita hacer publicaciones con frases de venganza, que te hagan parecer una persona rencorosa o ardida. Adicionalmente, evita subir constantemente fotos provocativas que enseñen todo, mantén la expectativa y la intriga sobre lo que haces en tu día a día, deja que te descubra y dale la oportunidad de que se cuestione sobre lo que está haciendo, así te buscará. La realidad es que debes cuidar tus redes sociales, son tu imagen, tu presentación, aquello que evoca en la otra persona atracción. Con esto no significa que tengas que ser recatada y vestirte como monja, no. Simplemente se trata de exhibir una vida plena, completa y orgullosa de quién eres y de lo que haces. Sexto consejo, sé excelente y luego desaparece. Trata muy bien a esa persona, genera una conexión emocional y después córtale. Esto va a llamar su atención e inmediatamente va a percatarse de que algo está pasando y que es necesario actuar. Esto funciona como una especie de sustancia recreativa que genera cierta adicción porque queremos aquello de lo que nos han dado y queremos más. Y cuando se nos priva de aquello que se nos ha dado, queremos buscar la manera de volver a obtenerlo. Generar esa sensación es lo que al final hará que Él quiera venir más a ti, más y más a ti. Séptimo consejo. Deja que te busque. Dale la libertad de que sea Él quien te busque primero. Si está interesado en ti, es bastante seguro que lo hará. No te obsesiones, demuéstrale que tenías una vida antes de que te gustara y que la seguirás teniendo aunque él no se interese en ti. En algunas ocasiones las personas con una vida proactiva resultan más atractivas y aquellas que están constantemente pendiente de una persona suelen perder su encanto. La realidad es que estar ocupada atrae, gusta, así que ocúpate y deja que él te busque. Octavo consejo. Aléjate del drama, cuando estés en desacuerdo con algo intenta expresarlo de forma asertiva, no recurras a discusiones sin fin que generan tensión en su relación y una carga emocional negativa para ambos. Intenta expresar lo que sientes de forma calmada y resolver el problema a través del diálogo. Esto que conocemos como tiempo fuera, que consiste en cortar la comunicación, no es una buena estrategia para resolver conflictos. Si es necesario, tómense un tiempo para procesar lo que sienten y luego comuníquenlo. Al final, la gestión de las emociones, la gestión de los conflictos, tiene un gran peso en la relación porque lo hace interesante, lo hace novedoso y hace que él quiera saber más. Así que aléjate del drama, procura en la medida de lo posible que cada diferencia se pueda hablar y no discutir. Noveno consejo, que tus recompensas sean variables, generalmente cuando nos gusta a alguien empezamos a tener conductas en automático, contestamos inmediatamente cuando nos escribe o tenemos ciertos detalles en momentos específicos. Desde la psicología se ha demostrado que una de las formas más efectivas para aumentar la probabilidad de que una conducta se ejecute es a través de las recompensas variables, esto quiere decir que no deberás recompensar su comportamiento inmediatamente cuando se ejecuta. Es muy importante comprender que cuando hablemos de recompensas, no nos referimos exclusivamente a premios o detalles tangibles, sino que abarca los mensajes que contestas, las llamadas, los buenos días, entre otros. Décimo consejo. No te des a la primera. Permite que le cueste tenerte. Si esa persona realmente quiere estar contigo, estará dispuesto a esperarte y avanzar en la relación a tu ritmo. Porque comprenderá que cuando estés lista será el momento adecuado, sin presiones y sin afán. Estos consejos te ayudarán a demostrarle a la persona que te gusta que eres un ser completo. Que no estás buscando una media naranja, sino alguien que tome la decisión día a día de esforzarse contigo para mantener una relación acorde a las expectativas de ambos, manifiesta que eres feliz, con o sin pareja, y que tienes una vida plena y feliz para que esa persona que tanto quieres, desee ser parte de esta vida. Tú puedes volverte irresistible para esa persona, demostrando tu autenticidad, tu inteligencia emocional, tus capacidades y tu independencia. No te juzgues, ni te presiones, algunas veces nuestra baja autoestima, nos hace creer que no somos suficientes para esa persona. Pero transformar esto implica cambiar esta creencia para considerar que cualquier persona que quiera estar en nuestra vida deberá valorar la oportunidad de estarlo. Tal como lo menciona Walter Rizzo, uno de los pasos para romper con esos patrones de dependencia emocional es cambiar esas creencias irracionales o disfunciones cognitivas que nos hacen creer. Que merecemos menos. Así, la atracción solo funciona, solo es útil, solamente cuando tú te diviertes. Diversión, disfrute, plenitud. Si nada de eso está en el cortejo, si nada de eso está en el proceso para poder atraer a alguien, al final lo vas a presionar. No intentes perseguirlo, deja que él te busque a través de que la experiencia sea buena. ¿De qué manera puede ser buena? Divirtiéndote. Planifica, haz que conquistarte resulte divertido. Hay una frase que dice, no se trata de dos personas viéndose al mismo tiempo. Se trata de dos personas que ven al mismo tiempo en una misma dirección. Y con eso provocar esas emociones que ambos quieren tener, de las que ambos quieren participar y al final generar esa gran cantidad de emociones que los va a terminar ligando y conectándose mutuamente. Así, si has llegado a este punto, déjame el emoji de una mariposa en los comentarios. De esta manera sabré que este video te ha gustado.